Hola chicos, bienvenidos, estamos aquí okay? eh, eh, a el saludo y llegamos a los 20 suscriptores le pasamos. Y a Mika también, o Galaxy Wolf. 30 suscriptores. Espera. Que no se ve el video. Llegó a los 30 suscriptores. A los 30 suscriptores. ¿Vieron? Decirle lo de la mala noticia. Esperen, me llegó un mensaje de WhatsApp. Es ni bueno, Hoy vamos a, a mandar saludos y tengo malas noticias, chicos. Vi en la radio, que un, es normal que un niño escuche radio. En, que en, en, un, hay un hacker que hackeó en muchos países el teléfono. No se puede hacer ni Facebook. Bueno, lo único que sé es que... en eh, eh, WhatsApp no se puede... No se puede usar... Eh, no, no, se puede escuchar los audios. Solo se puede mandar un texto o hacer videollamada. Y bueno, nada más. Quiero hacer algo y listo. Bueno, vamos a mandar los saludos. Esta canción es horrible, así que... Póngale dislike. Miren, cinco. Es mi, vid mi video, es mi canal. Es mi canal, a ver. Acá. Y bueno. Y pongo un dislike. Y bueno, saludos. Qué que horrible. Acá. Espero que os guste, pero muy horrible. Saluda. Charmander P. Crack Saludos Hola, saludos A Candela Giorgio Y a Sol Que es de mi nueva clase De la escuela nueva que me cambié Que es a las 6.16 Está acá, lejos Muy lejos en Esto Que eh, horror esto Perdón Pero por lo menos le puse que me gusta eh, Bueno, yo le voy a responder Hola, Candela, te voy a saludar en mis videos. Y a vos también, Sol. Y bueno, acá ya que le respondí que yo también soy youtuber. Me voy a suscribir a tu canal, que ya estoy suscrito. Y te voy a saludar en mis videos. Voy a poner el link con el, del canal tuyo y el mío. Que al final video. Y bueno, después cuando termine de hacer este video, voy a hacer el video en... Eh, ¿Cómo hace tu canal? ¿No? ¿Mejor no? Bueno... Eh... Iba a hacer una intro, pero... La intro se me borró por lo que pasó del hacker. Y bueno... Eh... Bueno, saludos. Eh... ¡Ay feliz cumpleaños a Michael que es uno de los cracks que cumpleaños 9. hola Michael eh, eh, feliz cumpleaños que, que ya lo cumplió bueno, gracias por por ver el video y voy a jugar a un juego y también voy a, mientras voy a jugar un rato en minigames, a ver si me deja marcar la silla que me gusta un montón. Y bueno, me hice una nueva cuenta como mi canal. Me cambié el nombre porque Alexi era muy feo y no es mi nombre real. A la parte y no hay que poner el nombre real. su YouTube, ya sé, me faltó la K, pero no me deja. YouTube 9 Y bueno, lo que acá está. Mika, que está jugando, está jugando el hermano. Y bueno, eh. Ay, mamá. Voy a mostrar cómo juego un rato. Mejor no. Ahí está, Pati. Pero... Unos saludos. Saludos eh, a de. no sé cómo se conoce, no me acuerdo, de Sol y la otra. Y bueno, nadie más. Y, bueno, este es una de mis clases. Se enfoca, pateado 2000, de hecho 2000... Nada más, solo 2000. A ver, no me entero. Patiago, 2000. Y bueno, quiero... Yo nunca tuve Robux. A ver, Robux, cero. Cero. Cero Robux. Y... Anuncia al hacker! ¡Cómo hago? Bueno, ¿me podés sostener? ¡Oh! yo qué. Dale, ¿me sostenés? ¡Oh! Mi, er... ¡Mi hermano es un idiota! ¡Y vos me rompiste la cama! ¡Bueno, que estoy grabando! ¡No falta que sepan todo! Bueno, no voy a jugar nada, nada, que mi hermano es muy malo sea Mike Mike tú no viaja. y bueno hasta ahí dejamos el video sí. perdón porque bueno lo voy a dejar con mi canal que ya había aparecido bueno chao mi canal lo dejo ahí y el del otro chao